que astrológicamente eh, eso es lo que estaba mirando, que astrológicamente hay una conjunción hoy puntualmente entre Venus, que siempre vengo hablando yo de Venus en Tauro desde hace unos días, Venus en Tauro es eh, Venus es el planeta de las relaciones, del amor, del deseo y de la feminidad ¿no? Eh, eh, conjunción al Nodo Norte, que hace un año ya que Tauro viene eclipsado, yo siempre lo comento, este, lo que sucede con esto es que hay muchas posibilidades de que entren relaciones nuevas a nuestra vida Pero hay que ver bien en qué parte de la carta astral cae, ¿no? Esto también es muy importante Así que bueno Voy a sacar un tótem de poder para... Voy a ir mechando con astrología un poquito Que hay unos movimientos planetarios bastante interesantes, ¿no? Bueno, en este momento, eh, para, como cartita del extremo, se cayó el caballo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 Esto también es para, eh, no sé si se conecta gente de otro país. Yo, por ejemplo, estoy en Argentina, ¿no? Conocer culturas desconocidas. El caballo. Así que como cartita del stream, la voy a dejar acá. Bueno, el caballo tiene que ver con el lado salvaje. Y aparte de esto, lo que yo comentaba, que a nivel astrológico, hay una conjunción entre la Luna y Nessus también. Que Nessus es un asteroide que no mencionan mucho en astrología. Eh, es como si fuese... Un deseo medio pervertido, ¿no? <risa> Tiene que ver un poco con esto, sinceramente. Y yo como comentaba, hace poco estuvo la conjunción de Mercurio con el Sol y Neptuno, que se han despertado ya algunas fantasías. Este tránsito viene desde hace como 15 días más o menos. Ya ahora se está empezando a soltar un poco más el tema de la conjunción entre... <risa> Neptuno, que es la bomba de humo, las fantasías, las nebulosas, con Mercurio, que es el planeta del pensamiento, de la comunicación. Así que acá pueden haber pasado cosas medias fantasiosas que no son del todo ciertas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, el tema es que hoy la Luna eh, está tocando un punto ahí <ríe> en Pisces. Que tiene que ver con que se pueden despertar fantasías inclusive hoy no sé si anoche mismo no les ha pasado de tener algunos sueños medio raros que vos decís ay no qué es esto por favor no eh, hay mucha energía de estar haciéndose cargo o haciéndose consciente de los deseos de los morbos inclusive la, la semana anterior en algunas lecturas que siempre recomiendo mirar había salido que salía el lado oscuro de algunas personas y el lado oscuro de uno mismo no lo oscuro de uno mismo, si está medio reprimido, puede salir a través de los sueños también. Esto es impor importante tener en cuenta. Bueno, eh, bueno, voy a hacer horóscopos. Mañana está el equinoccio, 21 de marzo. Es un equinoccio en Aries. Todos tenemos a Aries en nuestra carta astral, ¿no? Eh, entonces, este equinoccio justo... Es como que arranca el año nuevo, digamos, ¿no? puntualmente el año nuevo astrológico. Pero a la vez también. <ríe> Voló el caballo. <ríe> eh, bueno, no importa. Eh, a la vez también empieza el año con una luna nueva en Aries, ¿no? Entonces es doble inicio. O sea, ponete que. Proponete, no sé, alguna meta. Porque las lunas nuevas tienen que ver con metas a seis meses también, ¿no? Es un momento para ponerse metas a seis meses de lo que uno quiera lograr. O sea, las lunas nuevas abren un portal, digamos, más que si estamos con el año nuevo astrológico, ¿no? Este, así que, bueno, es un momento para iniciar cosas nuevas y relaciones nuevas, sobre todo. Hay que ver acá, bien, dónde cae en la carta astral, como decía, como digo siempre, ¿no? Y bueno, si alguien quiere una lectura personalizada con carta astral y tránsitos planetarios, me puede hablar por Instagram, mi Instagram es perla.negradorada.com. Tarot. Se cayeron dos cartas en realidad, el caballo y el perrito. Energías de acción, de salvajismo, energía de fidelidad y eh, de tomar acción también. ¿no? Las lecturas a veces las hago de noche y no se ven estos destellos de luz y de sol. Hoy por lo menos se puede soportar que no hace tanto, tanto calor. Igual en mi casa sí, pero por cómo está hecha la construcción. ¿no? Bueno, va a haber destellitos de sol y de luz acá. Y bueno, iluminando también a este año nuevo que vamos a arrancar a nivel astrológico, ¿no? Horóscopos de equinoccio, le puse. <ríe> y puse que mi canal, cumple años, eh, mi canal cumple años mañana también, el 21 de marzo. Eh, dos años cumplió, así que manden regalitos. Voy a arrancar con Aries. Hoy voy a hacer horóscopos, como dije. Para Aries sobre todo, es como si fuese un cumpleaños, un año nuevo, ¿no? Igual ya arranca la época de Aries, pero... Es para pedir deseos las lunas nuevas, sobre todo el año nuevo. Haz de cuenta que empezás una nueva etapa en tu vida, ¿no? Bueno, se había caído el caballo que dice, viene a conectarte con tu espíritu salvaje, ese lado que te pide liberarte de todo y conectar con tu real esencia. Cuando aparece el caballo en nuestras vidas, nos está pidiendo ser genuinos con nuestros deseos y necesidades. ¿Cuáles son tus deseos y necesidades? Que esto era lo que quería decir que Venus es el planeta del deseo y acá es hacerte cargo de tus deseos y tomar las riendas de la situación para ir acercándote de a poco a cumplirlo, ¿no? Todos los días vos qué haces para cumplir tus deseos, ¿no? Eh, bueno, y en este caso también dice, se te pide ser genuino con lo que vos deseas de corazón y también en la carta astral la luna tiene que ver con la necesidad y mañana hay una luna nueva. Entonces, conectate con tus deseos. Yo recomiendo en las lunas nuevas hacer rituales, nunca en las llenas, ¿no? La nueva es abrir una etapa de seis meses, de ahora hasta, ponerle marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta septiembre más o menos vas a tener tiempo medianamente, fines de septiembre, 21 de septiembre, de materializar algo que vos te propongas. Propongo para todos, ¿no? Eh, ponerse una meta, un objetivo, pedir una lista de deseos, de 10 deseos en un papelito, eh, y poner, de acá a seis meses me veo manifestando esto. Obviamente metas medianamente realizables, ¿no? Medianamente que si uno todos los días se pone, la puede lograr. Ya sea un ahorro, sea un trabajo, sea no sé, un proyecto como acá YouTube, que yo cumplo años, ¿no? Entonces, vos qué deseas y realmente qué necesitás, ¿no? Dentro de estos deseos, estas necesidades, digamos, son fundamentales, sirven para algo o no, ¿entendés? Eh, bueno, y dice que el caballo es un mensajero que conecta gente y lugares, así que también es conectarse con gente de otros lugares. Eso tiene que ver también con que, astrológicamente, Venus, el planeta de las relaciones, está tocado por el Nodo Norte. Entonces, entran nuevas relaciones a tu vida. Y acá, puntualmente, está diciendo de gente nueva, de culturas desconocidas, también. Así que gente de otros países, de otros lugares, ¿no? Eh, y el perrito que se escuchaba recién, <ríe> eh, justamente acá salió también, ¿no? Hoy. El perro es una energía de amor incondicional, dice. El perro te entrega... Eh... Dice, te entrega el poder de amarte plenamente y de aceptarte y de mi Marte también, ¿no? Con Venus en Tauro, como digo, entra en una nueva forma de disfrutar de las relaciones, un nuevo modo de disfrutar de los deseos de uno mismo también, ¿no? Astrológicamente está muy positivo para esto. Y así que el perro te decía que, eh, que te va a entregar el poder de amarte plenamente. Este, y también de aceptarte y de mi Marte, ¿no? Bueno, te recuerda que no precisas de nada ni nadie externo a ti. Eh, si te sabes tratar amorosamente. Así que bueno, si, lo, si estás solo sola, acá se te habla también de que tenés unas buenas mascotas dando vueltas. <risa> o si no, bueno, sí. O mismo el amor propio, ¿no? Que esto es muy importante. Bueno, eh, dice, el perro es un guía guardián que te protegerá mientras trabajas en abrir tu corazón. ¿no? Bueno, es imposible. La tecnología no me está funcionando muy bien últimamente. Ah, lo que quería decir también, que esto le puede pasar a cualquiera. Yo vi en las redes que hay muchos memes dando vueltas de que la tecnología no está andando muy bien. ¿Por qué? Porque Mercurio, el planeta de la tecnología y de la comunicación y de todo lo que es online y todo eso, estuvo eh, nebuloso. Yo igual me conecto y lo, lo quiero decir porque necesito decirlo, para que vean que no es a uno solo que le pasa, sino que es a un montón de gente que le está pasando esto, ¿no? Pero bueno, eh, como mañana es mi cumpleaños, también me pueden mandar una donación, así renuevo la tecnología. <risa> bueno, fuera de joda. Eh, voy a dejar estas cartas acá. Y había salido esta otra también, para arrancar el stream. Eh, Oriku dice, ¿no? Este símbolo representa la fuerza y la felicidad. Dice, si has sacado esta carta, alégrate. Con paciencia y mucha fe pronto vas a ver cómo los asuntos que hoy te ensombrecen tu realidad se encaminan hacia la luz. Bueno, por ahí me compré una tecnología nueva. ¿no? <risa> es es eh, año nuevo, así que hay que pedir, hay que pedir. Aprovechen a pedirle al universo y también a, a ponerse las metas para... Eh, que esto se pueda cumplir, ¿no? Si trabajas todos los días, Noelia, hay mucha chance de que te compres una tele nueva, que ande bien. <risa> bueno, quiero poner la música y no puedo, por eso lo digo. Eh, hay veces que las cosas salen tan como las queremos, entonces celebra y agradece de corazón al universo y sé feliz. Bueno, dice que goces de la felicidad que sientes y por otro lado también puede pasar que algunas cosas tomen un rumbo distinto al anhelado y que no hay que enojarse que seguro es para el mayor bien en, y que en un futuro vas a verlo no después dice en estos momentos debes conectar con tu fortaleza e infinita sabiduría que mora en tu corazón para aceptar las cosas tal y como son y tal como están ahora bueno sin música con el rayo del sol que <ríe> todo pasa dice eh, bueno yo me cago de risa bueno no sé la realidad es que para todos las energías están complicadas. Yo por lo menos venía viendo en las redes sociales, yo me, me río, ¿no? Y me, me someto igual a que pase lo que tenga que pasar, que es lo que decía la carta ahí recién, ¿no? Eh, pueden pasar un montón de cosas con la tecnología, con las relaciones, puede entrar gente nueva a tu vida. Inclusive, como decía, está Venus conjunción al Nodo Norte en Tauro. Tauro es el signo que está eclipsado desde hace un tiempo ya. Este, y también trae nuevas formas de finanzas, de ganar los recursos y todo eso. Dios Dos años cumplo el 21 de marzo. En este canal, en Perla Negra Dorada Tarot, y tengo otro que es Lux de Marte, que le cambié el nombre hace poquito, eh, cumple un año en ese. Yo como tengo este tema de que como soy media de la astrología, eh, no creo en el año católico, ¿no? entonces para mí empieza el año mañana, ¿entendés? Entonces justo hace dos años mañana, Cumplo dos años de que arranqué el canal. Dije, bueno, Luna Nueva en aries Año Nuevo Astrológico, arranco algo que tenga que ver con lo que a mí me gusta. Recomiendo a todos arrancar algo nuevo, en serio, fuera de joda. Eh, yo arranqué este canal hace dos años y el otro lo arranqué hace un año clavado, o sea, el 21 de marzo, que es justamente un punto astrológico que también a mí me gusta mucho en mi carta astral, ¿no? Bueno, como dije antes de arrancar, estoy dando más vueltas. Eh, Puedo ver tu carta astral para ver cómo te afecta a vos la Luna Nueva. Eh, en qué aspecto de tu carta astral te beneficia para arrancar algo nuevo ¿no? bueno aries feliz cumpleaños <ríe> hay una luna nueva en aries el 21 de marzo así que te recomiendo aries mirar a seis meses una meta algo que vos quieras lograr pedir una lista de deseos 10 deseos en este caso para el año nuevo astrológico ¿no? ¿Qué tenemos las pasiones tenemos la sabiduría protección amistad y las fantasías dado vuelta <ríe> Primero, en realidad, esto había salido así, ¿no? Había salido las pasiones con la sabiduría dada vuelta, la protección, amistad y el globito dada vuelta, ¿no? Entonces, acá, Aries, hay que tener precaución, porque más allá de que vos desees arrancar una nueva meta o alguna nueva cuestión, eh, acá pasan cosas con las amistades, ¿viste? Eh, atención, la otra vez una chica me preguntaba que estaba en una situación de media de chongueo, como decimos acá en Argentina, le interesó a una persona, pero no era su pareja. Digamos, era alguien que tenían amigos con derecho a roce. Para mí sale algo a la luz con respecto a esto. Porque salen las amistades y las fantasías dada vuelta, ¿no? Así que hay que protegerse, porque si vos, por ejemplo, tenés a alguien como amigo o como amiga, esta persona está fantaseando un poco más. Y como dije, casi nadie habla de esto. Hoy, puntualmente, la Luna está en conjunción a Nessus. Nessus es un planeta medio morboso. Acá puede ser que vos estés morgoseando con un amigo o una amiga, o viceversa, ¿no? o al revés. Atención, porque esto puede traer algunos conflictos inclusive, ¿no? Y por otro lado, ¿qué te apasiona? Porque falta un poquito más de conocimiento también. A ver, ¿qué más tenemos? La carta que sale siempre para Aries. Este hombre sanando su dolorcito, sanando las heridas, ¿no? Es un rey de copas. Sobre todo para energía masculina, me da la sensación de que siempre, ¿no? Bueno, mira. Acá se cae el velo, ¿viste que te decía? Que puede haber amigos o amigas medio fantaseando acá, algunas cuestiones. Pero es astrológico, como te decía. Mirá la cantidad de cartas celestes que están saliendo, ¿no? Bueno, siento que... Eh, a ver, mientras... ¿Qué otro tarot puedo agarrar? Para aclarar esto. Este, que no lo, que no lo vengo usando mucho. Bueno, eh, lo que quería decir, ¿no? Que tenemos este hombre sanando algo, se cae algún velo, alguna careta... Sinceramente, ¿no? Puede pasar algo que tenga que ver con que tal vez no terminaste de sanar y qué sé yo. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo digo siempre, siempre. Yo soy de la escuela de la astrología. Entonces, eh, astrológicamente, acá, por ejemplo, estoy mirando una carta astral. Para Aries, seguramente si sos de Aries tenés más de un planeta en Aries, ¿no? Entonces, ¿está Mercurio en Aries ahora? ¿Está el Sol entrando en Aries? Tenemos a Quirón, a Júpiter, a Eris, a Vesta. O sea, hay un montón de asteroides ahí, dando vueltas, toqueteando, ¿no? Entonces, está el sanador herido tocando algún punto de tu carta astral, hay que mirarla bien. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? Si cae arriba de tu Sol problemas de autoestima, o problemas de comunicación, o exceso de pensamiento que perjudica no Aries entonces acá está de nuevo esta carta me acuerdo que venía saliendo siempre y después dejó de salir y ahora empezó a salir de nuevo ¿no? es este dolor que tenés que sanar puede ser un trauma infantil o problemas con los familiares, suponete, algo así eh, esto obviamente adaptarlo a tu situación porque es general pero lo que siento es que se siguen cayendo velos para Aries no mira tenemos esta cartita ves de que se cae el velo, sinceramente. Es como que las sombras, pueden ser tus sombras o las sombras de otras personas. Como dije, hoy puntualmente la luna está tocando a un, port a un punto matemático ahí, medio morboseo, de morboceo. Así que, mira, ¿se cae el velo tuyo o de una persona? Para mí, sobre todo, de una energía masculina, ¿no? Igual acá hay que liberarse. Por ahí algunos salen de emplacar, qué sé yo. Eh, mirá que esta garita está guardada en una casita, que es como si fuese un placar también, ¿no? Puede ser que uno esté más a la defensiva para que no descubran algo de uno, o viceversa, ¿no? Que descubras algo de alguna persona y ya con esto igual vas a lograr una liberación, ¿me entendés? Mira, falta una pieza más acá para liberar, sobre todo, tu cuestión de autoestima. Siento como que estuviste, no sé, tal vez puede ser con amigos, simplemente, sale de la carta de los amigos, no hay mucha vuelta que darle a esto, ¿no? estuviste como fantaseando mucho con algunos amigos que en realidad te hacen bajar la autoestima o te hacen sentir que tenés la autoestima baja o que no ayudan a crecer ¿no? así que atención a estas energías porque lo que te apasiona sea lo que sea una persona te falta conocerla más porque acá suponete no que estés muy con esta. te falta conocer mucho más a alguien y vas a terminar de sacarle el velo por ahí acá hay una energía de libertad no alguien que se libera ya de ciertas sombras o prejuicios eh, para levantar su autoestima. O sea, acá parece alguien muy condicionado por las condiciones, por las situaciones externas, ¿me entendés? Entonces, atención a esto, porque tal vez alguien no está haciendo como quiere o debe ser por las condiciones de la gente que lo está rodeando, ¿no? Esto puede ser para Aries, sobre todo si sos hombre o si te interesan los hombres, esto es lo que está pasando, es astrológico, como decía recién. Así que bueno, iba a sacar este tarot, pero me parece que es un mensaje bastante eh, completo no para Aries, que es el cumpleaños también. Hay que, tener, hay que tener cuidado. Yo siempre me enfoco en la astrología, no obviamente. Tremendi. Y también me gustaría ver eh, una carta astral de algún ascendente de Tauro, para ver qué onda, cómo está eso. Obviamente general igual, ¿no? Voy a mezclar un poquito mientras. Dice Aries. horóscopos de Equinaxio. Como siempre digo, es un excelente momento para pedir deseos. 21 de marzo. Lista de deseos de 10 cosas que quieras manifestar de acá a 6 meses. Hasta la primavera. Puntualmente, ¿no? Listo. Ok, vamos a continuar con Tauro entonces. Horóscopos. Eh, en los próximos días voy a subir, a subir una lectura como de... Eh, para ver qué se puede manifestar de acá 30 días, ¿no? Que ya las tengo ahí procesándolas. Las hice el fin de semana a la noche. Así que bueno, esto, este, estas lecturas así rapiditas pueden manifestarse a una semana o a 15 días. Y las que voy a subir en los próximos días es a 30 días más o menos, ¿no? Bueno, soy la carta del bienestar. Excelente, muy buena carta para Tauro. Tenemos bienestar. Tenemos la ley, tenemos éxito, éxito, y justo esos violines como que parece una música de éxito, ¿no? <ríe> bueno, bienestar, eh, ley, éxito, progreso y acontecimiento. ¿Va a pasar el tren de nuevo? ¿Iba <ríe> a pasar algo? ¿No? ¿Iba a sonar una alarma? ¿Algo? Siempre algo pasa, es una cosa que. Eso es lo que tiene de loco el vivo, ¿no? <ríe> ¿Desde cuándo tengo una alarma hasta ahora? No sé. Bueno, Tauro, entonces. <ríe> Dios mío, por favor. Bienestar, eh, la ley, éxito, el tren. ¿Viste que iba a pasar algo? <ríe> y acontecimientos. Bueno, de en serio, de verdad. Acá las cartas dicen, me mata, cómo agarran las energías del que anda dando vueltas, ¿no? Eh, bueno, en este caso tenemos bienestar, equilibrio con el éxito, con lo que vos querés hacer. Vas a avanzar igual, van a pasar cosas, obviamente, como acaba de pasar acá en vivo. Pero en este caso, eh, hacia el avance, ¿no? Tenemos esta persona tomando algo, es La balanza que tiene que ver con el equilibrio perfecto entre tu bienestar y sentirse exitoso. A ver, ¿qué es sentirse exitoso, Tauro? Planteatelo, ¿no? También, eh, astrológicamente, esta luna nueva que se hace en... Aries, va a empezar un ciclo de seis meses de finales. Un ciclo de seis meses de finalizar un tratamiento de salud. Finalizar un proceso, atención a cosas que hayan pasado con hospitales, eh, cosas que hayan pasado con cárceles, <risa> no sé, atención a esas cosas. La Casa 12 se rige a eso, ¿no? A las fantasías. Eh, acá puede haber inclusive problemas de autoestima si alguna vez tuviste algún problema legal, ¿no? también puede pasar, que no, recontra puede pasar eh, a ver si puedo abrir una carta astral mientras tanto para Tauro bueno, lo que te decía, que va a acontecer algo igual, vas a avanzar equilibradamente si tenés algún tema con la ley, por eso te digo, <risa> o con cuestiones legales este, mira justo abrí una carta astral para un Tauro, ascendente Tauro y Venus sigue en la casa 12, así que ya, como te digo Vas a estar trabajando tu zona de finales, zona de los miedos, zona de hospitales, cárceles, psicoanálisis, terapias. Eh, y acá no sé si tuviste algún problema grave de salud, ¿no? Atención a eso. Bueno, igual vas a tener bienestar, ley, éxito, progreso y acontecimientos. Van a pasar cosas, vas a avanzar exitosamente. Bien, bien, me encanta. Bueno, menos en Tauro, para Tauro, lo beneficia. Completamente lo beneficia. Acá es avanzar. El tren es como las cabras, o sea, un paso atrás solamente para encarrilarse. <risa> Literal, ¿no? Así que bueno, ¿qué más tenemos? A ver, horóscopo de equinoccio para Tauro. El creador, la energía sexual creativa. Eh, sí, yo decía recién que la luna está en conjunción a Nezus que despierta a algunos morbos. Sinceramente, ¿no? Atención, a saber discernir entre lo que es fantasía y lo que uno realmente desea para ser feliz, ¿no? Eh, y si realmente está dispuesto a cumplir esa fantasía, sinceramente, es lo que sale. Mira, tenemos este creador, aparece una energía masculina que puede ser, bueno, si sos hombre vos o alguna energía presente de Sagitario, de Leo, de Aries. Y acá ves, es fuerza y energía para resucitar. Este, sinceramente, ¿no? Y aparece una energía femenina que tiene que ver con alguien que tiene muchas, muchas muchas estructuras, ¿no? Sinceramente. Eh, siento que si estás en un vínculo acá hay que volver a resurgir esta relación, ¿no? Ah, ahí, no se veía. Bueno, me mata porque cada vez que sale el tren me indica que el tren va a pasar y ahora está pasando. Yo no lo puedo creer, sinceramente, lo que es el tarot, ¿no? Esa es la magia. Y bueno, tenemos acá sanar algunas cuestiones. Puede ser un vínculo con una persona muy, muy, muy estricta, muy exigente, acá sí puede haber problemas legales, pero si tenés alguna resolución legal o alguna cuestión con esto, eh, de papeles, suponete o de juicios o algo así, vas a salir exitosamente, y de nuevo sale la carta esta de sanación que te decía, que ya es sanar los problemas del pasado, ya es empezar a sanar los problemas que te afectan mentalmente, los problemas, ya te digo, si haces psicoanálisis, terapia, cualquier tipo de terapia para salir de algún problema grave que has tenido, no eh, ya empezás a arrancar y a, a rejuvenecerte como los niños, ¿no? Creo que se acerca una nueva etapa ya de sanación para Tauro, de sanación, de tomar nuevos caminos que sean más genuinos, que sean más verdaderos, ¿no? Y hay una parejita acá. No sé si necesariamente es de amor la situación igual. Pero como te digo, pueden aparecer hombres muy presentes. Un hombre sobre todo que está sanando su autoestima. Si no sos vos, Taurino, es alguien muy presente cerca tuyo que puede ser de Aries, de Sagitario, de Leo, como te decía. Bueno, y como te decía, aparece una mujer acá que puede ser de Libra, de Géminis. Eh, Libra, Géminis, este y mira, de acuario, pero esta persona está harta ya, como yo. Déjenme trabajar en paz, loco, no, en serio. Tenemos esta carta de cansancio. Ves, me gusta esta persona sanando, sinceramente, ¿no? Y acá aparece esta carta de aventura. Tomar nuevos caminos, nuevos horizontes, viene algo nuevo, una nueva etapa. Y como te dije que salió el bienestar, la ley, si tenés problemas legales vas a resurgir exitosamente, ¿no? O respetando las normas simplemente también. A veces estás obligado o obligada a respetar ciertas normas y esto agota, ¿no? Después dice, como te decía, Tauro, bienestar, ley, éxito, progreso y acontecimientos. ¡Tremendi! ¿Cómo las cartas hablan, no? Cada vez que sale el tren es porque el tren va a pasar. Bueno, hasta que me mude. Mañana es mi cumpleaños, así que acepto todo tipo de donación. Así junto plata y me mudo a un lugar que no, que no haya tantas interrupciones. Realmente es bastante estresante igual, ¿no? Yo soy muy perfeccionista, así que... Bueno, a ver si puedo abrir una cartita de un ascendente Géminis para ver dónde cae la luna nueva en Aries. Bueno, comento mientras tanto. Voy por Géminis. Para Géminis, entonces, en este caso, Venus en Tauro embellece. Se comparte un poco con la energía de Tauro, ¿no? Que dije recién. Para ascendente. En este horóscopo puntualmente hay que ver el ascendente. Hay que saberlo, ¿no? Porque hoy estoy viendo astrología. Por eso puse de equinoxio para que vean que, que voy a hablar sobre esta energía puntualmente, ¿no? Entonces, como dije, entre en lo que sería Géminis, sobre todo... Hola, Karin. Sí, después de Géminis te leo. Sí, obvio. Bueno, lo que decía, ¿no? Para Géminis tenemos... Eh, para ascendente Géminis, sobre todo, como decía Venus y el Nodo Norte está en la Casa 12 Así que acá es... Un nuevo... mira ya hace un año Géminis que viene terminando con cosas del pasado, con problemas de salud, con eh, que entre tu vida una cuestión espiritual, con estar encerrado medio de prepo, ¿no? Hay que ver bien dónde está tu, tu signo y eso. Porque siempre digo, el signo es cómo se da la situación y el ascendente es cómo te termina de afectar, ¿no? Entonces, para ascendente Géminis tenemos que se está embelleciendo... Acá puede venir... Relaciones del pasado o viejos amores de, de, que vos fantaseabas cuando eras chiquito de la escuela, suponete. Gente que, no sé, que estabas enamorado hace 15 años atrás, no sé. Gente de hace mil años ahí que puede aparecer, mujeres sobre todo, ¿no? Gente inclusive con la que te has comprometido de cierta manera, ya sea espiritualmente o puede ser que hayas sido amigo, ¿no? Acá claramente como está Venus, el planeta de las relaciones con el Nodo Norte, entra gente del pasado otra vez, ¿no? Y bueno, astrológicamente, como siempre digo para Géminis, el Quirón, el sanador herido, que esos estos dolorcitos que se tocan, es con los amigos, sinceramente, ¿no? Porque está por la casa 11. Así que si en algún pasado te peleaste con amigos, esto se está tocando nuevamente. Como digo, esto es para ascendente Géminis, ¿eh? Hay que mirar bien el signo tuyo. El tu ascendente puntualmente si sos de Géminis. Bueno, Marte en casa 2 está activando ya para algunos, no cae para todos igual, pero es más energía para ganarse el dinero, ¿no? Atención, cuidado con el tema de los amigos y todo eso, porque acá si hubo alguna traición an anteriormente y eso, <coughs> se está tocando. Para algunos ascendentes Géminis, este año nuevo abre una etapa de seis meses para manifestar cosas en la zona de fama, de la fortuna, del trabajo, eh y para algunos le cae en la casa 11 que ya es una nueva etapa con amigos nuevos no a ver qué tenemos tenemos la nostalgia viste amor suerte y comunicaciones para géminis nostalgia amor suerte comunicaciones y constancia bueno como decía géminis si venías medio nostálgico por algunas cuestiones con amigos del pasado o esos amigos con derechos suponete no más allá de que hayas estado muy triste Acá el canario simboliza el amor, mira. Tenemos la nostalgia, el amor y la suerte. Vas a tener suerte, obviamente. Y si estás esperando que alguien se comunique, como te digo, puede parecer alguien un viejo amor por las redes sociales. Es astrológico. O que te vuelvas a juntar con gente que te juntabas cuando eras más chico. No te digo gente que conociste el año pasado, gente que conociste hace muchos años, ¿no? Vas a tener suerte con un viejo amor inclusive. Si esperabas que alguien te hable, se te va a poder volver a hablar. Alguien que vos querías mucho, me da la sensación. Cuando eras más chico, más chica. Dice amor y suerte acá. Así que bueno, va a haber comunicaciones. Igual hay que ser constante porque el Géminis, ascendente Géminis, es volátil se aburre fácilmente, entonces acá la idea sería eh, todos los días acerc acercarse un poquito más a esta meta o a esta persona que te interesa. Acá cae la carta del amor, ¿qué querés que te diga? Vas a tener suerte en el amor, Géminis. <risa> a ver qué más sale. Eh, sí, sí, re, me da la sensación, sobre todo si es algún ex, o si esperabas que algún ex aparezca, una cosa así, ¿no? Eh, bueno, y dice, ves, soledad, una nueva ilusión, Después dice integración, acá, atención, eh, si sos hombre a las amigas mujeres, si sos mujer a los amigos hombres, ¿no? Hay un tema ahí, de una mezcla de energías. Bueno, como decía, para ascendente Géminis, los eclipses estaban dando en que se sentían como estar medio solo a la fuerza, inclusive, ¿no? Como decir, me toca atravesar por esta situación solo, sola. Eh, que esto a muchos ascendentes Géminis nos pasó en la pandemia, ¿no? Es astrológico. Ya es como si fuese que realmente te sentís que algunos amigos te soltaron la mano y esas cuestiones, ¿no? Así que igual más allá de esto que haya pasado, de haberte sentido muy solo, muy sola, suponete, hay una nueva esperanza. Hay una nueva mariposa, dando vuelta <risa> mira es integrar con nuevas personas para limpiar el pasado, ¿ves? Y acá paciencia porque es una nueva etapa. Como te digo, ¿ves que sale la etapa de las lunas? Esta luna nueva abre una etapa a seis meses a manifestar algo. Por ahí entra gente nueva a tu vida, pero empezás a sentir como el fruto de esta nueva relación. Y eso, de acá a seis meses, para la primavera. Para, para la primavera en Argentina, pero para el otoño en otros, en otros horizontes, ¿no? Así que bueno, eh, puntualmente sería esto, esperar el ciclo. Para mí, para Géminis, viene gente nueva, nuevos amigos, para limpiar eh, traiciones del pasado, porque había salido de la nostalgia. Y suerte en el amor, pero siempre siendo constante, teniendo paciencia. Eh, y atención, si no te interesa nada del amor, puede ser integrarse con otras personas, con personas del sexo opuesto, ¿no? También. Y bueno, por último había salido la carta de la paciencia, que esto es un ciclo que se va a dar de acá a cierta cantidad de, de semanas. No no es rápido, no es rápido, ¿no? Así que bueno, muy buena igual. A ver dónde cae la luna nueva, ¿Qué es lo que estamos hablando hoy, ¿no? para cáncer ascendente cáncer entonces ya que estamos y de paso Karín que está conectada eh, como dije recién el 21 de marzo hay una luna nueva en aries que es un ciclo de apertura de seis meses dentro de lo que sería tu zona de aries en tu carta astral no si sos de ascendente cáncer entonces puntualmente aries cae en tu casa 9 dice acá casa 9 tiene que ver con no es para todos igual no obviamente pero casa 9 tiene que ver Ay, a ver, la casa nueve tiene que ver con si estudiaste algo a largo plazo. El tema de, bueno, ella justo preguntaba de otros países, ¿no? También tiene que ver con cuestiones de otros países la casa nueve. Tiene que ver con... Se me estaba haciendo renegar un montón, así que chau, saqué la música. Eh, bueno, para cáncer, ascendente cáncer. Está el sol ahora en el medio cielo, ¿no? El medio cielo es la zona de la fortuna, de la fama. Si estudiaste una carrera larga, suponete. Si estudiaste, no sé, eh, si te gusta el psicoanálisis, la filosofía, ¿no? O otros países. Acá hay gente de otros países que se ilumina, por así decirlo, ¿no? Para puntualmente este caso, la luna cae en casa 9 que tiene que ver, como decía, culturas diferentes, otros países, que era la carta del caballo que había salido también, ¿no? Que decía que conecta gente y lugares de gente nuevo y culturas desconocidas para mí justamente es astrológico lo que lo que Karim justo estaba preguntando que es cáncer ascendente cáncer ¿no? entonces se habla una etapa de seis meses para conocer culturas desconocidas otros países ¿no? si no es esta es por tu propia cuenta inclusive pero para otros <coughs> eh, también se está tocando mucho la casa 10 que es casa de fortuna de trabajo de suponete no sé no de lo que vos haces todos los días, sino que si vos, eh, no sé, querés ser famosa, darte a conocer, qué sé yo, eh, tiene que ver con las carreras. Si vos en una carrera, puede ser que estés sintiendo un dolor por no haberla ejercido, ¿no? Pero por otro lado, el Nodo Norte abre una etapa de seis meses para sanar este problema con tu carrera, con tu fama, con cómo vos ganás el dinero en base a tus conocimientos, ¿No? Eh, astrológicamente eh, sería eso y para ascendente cáncer dice suerte comunicaciones bienestar prudencia y engaños uh, mira suerte comunicaciones o sea sí vas a recibir esa comunicación que necesitas, vas a tener bienestar acá viste como te decía hoy hay que ayudar un poquito a la suerte también pensando en positivo la suerte favorece a la mente preparada vos preparás tu mente para poder disfrutar de esta suerte bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Suerte, comunicaciones, bienestar, prudencia y engaños. Más allá de todo esto, hay que tener mucho, mucho cuidado, andar despacito, porque más allá de que los planetas estén aspectados para ascendente cáncer, de que entre una nueva carrera o un trabajo que tenga que ver con tu carrera, también puede haber engaños con respecto a estos mismos temas, y esto mismo te abra la herida, por así decirlo, ¿no? O sea, hay que ir despacito igual. Cualquier cosa que se te prometa rápido, esto puede ser el engaño, ¿no? Todo lo que es eh, que las cosas tarden un poquito, digamos, son generalmente un poco más reales. Porque las cosas buenas se, se premeditan, por así decirlo, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué más tenemos para Ascendente Cáncer? Inocencia, control, encuentros. Mira, acá hay encuentros con amigos también. También atención a las amigos, a los amigos, las amigas, mujeres sobre todo, estas personas te pueden ayudar a abrir las puertas dentro de lo que sería tu, tu zona de fama, de carrera, ¿no? Este Sí, gente estructurada, mirá. Eh, aparece esta carta de estar siendo muy controlador o muy controladora con algunas cosas. De todas maneras vas a tener una guía espiritual, dice acá y eh, vas a recoger los frutos de tu siembra ¿no? lo que vos siembres vas a cosechar y esto está decretadísimo o sea las cartas acá hablan de eh, salir ya tanto de querer controlarlo todo porque igual vas a tener suerte y vas a tener esta respuesta que necesitas va a haber encuentro acá vas a tener bienestar vas a gozar de los frutos de tu trabajo realizado y atención a las figuras masculinas que pueden ser de Libra, de Géminis eh, o de Acuario, inclusive, ¿no? Acá es disfrutar con inocencia ya de las cosas, porque las cosas se van a dar a tu favor, dice acá. Excelente, excelente. Hay madurez también, hay madurez de algo que ya hayas arrancado. Pero como te digo, la luna nueva en Aries da un inicio de seis meses para todos los signos en especial para cáncer ahora que tenga que ver con darse a conocer en otros países con viajar a otros países no te digo mañana es arrancar decir bueno de acá a seis meses quiero ir a no sé tan lado no quiero lograr esto con gente de otros países no empieza esta apertura puntualmente así que es lento va a haber encuentro y hay una guía espiritual capaz yo que te está diciendo que esto va a madurar va a tardar como hasta seis meses no pero igual como te digo anda prudentemente en bicicleta, no, no tan rápido. Igual sale viajecitos, ¿qué querés que te diga? Para mí está expectado para esto. Los que quieran hacer un viaje a largo plazo a otro país, de acá seis meses, está re bien expectado. Pero hay que ir despacio, ¿no? No de golpe. No crean en las propuestas que son rápidas también. Así que bueno, muy buena esta. Me gusta esta energía de los otros países. Hoy estoy viendo carta astral bueno mientras comento un poquito tenemos como decía recién una luna nueva en aries que da una apertura una manifestación en siempre y cuando uno quiera de acá seis meses no recomiendo hacer el listado de 10 deseos y todo eso el 21 de marzo es la luna nueva en aries y bueno para leo ascendente leo sobre todo es importante acá retroceder el vídeo después mirar si sos de leo tu ascendente esta apertura obviamente no es igual para todos pero para un ascendente leo cae en la casa 8 así que leo Acá me da que esta persona de ascendente leo tiene mitad casa 8 mitad en Pisces mitad en Aries Aries ¿no? así que para ascendente leo se están tocando los temas de las fortunas de la zona de matrimonio también este, de la zona de fortunas ganadas con otras personas hay gente que se casa, no sé y hace más dinero que la gente que está sola no así que bueno, si haces dinero o ganas dinero a través de tu pareja o algo así, si estás casado o juntado este, herencias y sexualidad y aparte de eso, el sanador herido puntualmente en esta carta astral cae en la casa 9 o sea que acá hay dolorcitos con gente de otros países o si te fuiste a otro país por ahí no te fue bien o viste, hay que tener cuidado sin embargo, está transitoriamente no sé suponete que estudias algo una carrera eh, o mismo hay un tema porque acá puede haber heridas que se abren y se cierran con respecto a gente de otros países sinceramente no para leo puede entrar a tu vida nuevos amigos de otros países o gente que está lejos no que vive lejos también así que atención a esto vamos a ver qué más aclara el tarot para no irme por las ramas dice para leo ascendente leo dice la confirmación Después dice, oh, las luchas, peleitas, viste que había salido peleitas. Oye, mira, eh, Lilith estuvo en Virgo hace unos días y ahora retrocedió, Leo. Cuidado con esto, Leo, porque como digo siempre, si no sos reconocido o reconocida en otros países, como aparece acá en la carta astral, eh, te vas a enojar mucho. Hay que tener cuidado con esto. ¡Wow! ¡Qué picante salió! Dice, la confirmación, luchas, engaños, nostalgia y protección. Protégete, porque esto tiene que ver con Lilith en Leo, ¿no? Que se pica, se pica, se pica. Acá hay que protegerse de pelearse con gente que por ahí te sentís que no es como vos pensabas que sea, o vos esperabas que alguien te dé una mano, eh, no sé, alguien lejano, ¿no? O con tus conocimientos, o algo así que esperabas ganar dinero a través de asociarte con alguien, puede ser también acá. este E inclusive Marte cae para Ascendente Leo en la casa 11, así que acá puede haber peleas con amigos. Por ahí esperabas que tal amigo o amiga se asocie con vos para agrandar tu negocio, o tus conocimientos, o tus estudios, y eso no sale bien y te puedes llegar a recontra enojar, o estar recontra enojado, ¿no? Pero bueno, eh, la luna nueva en Aries, este portal, Abre en tu casa 8, así que busca socios nuevos, ¿no? O sea, no te quedes eh, en el enrosque de la pelea. No me dejan mentir las cartas, dice la confirmación, las luchas, los engaños. Va a haber nostalgia encima, ¿ves? Vos esperabas que alguien te dé la mano, pero no te la está dando. Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a anclar en la angustia a escabiar en el bar? Mira cómo estás, mira, mira mira. Yo siempre me río, ¿no? Pero bueno, mira es la carta de la nostalgia, ¿ves? Está tomando algo en el bar con la pata de palo. Sinceramente, acá eh, no hay que... Sin... Puede ser que te tengas que proteger justamente de esto, ¿no? Porque capaz sí algo te está doliendo mucho porque alguien te soltó la mano o no te dio la ayuda que necesitabas, pero tenés que protegerte más que nada de la tristeza, de la nostalgia. Porque si vos querés ganar dinero, que la luna nueva en casa 8 es una apertura a seis meses para hacer tu plata, depende con quién vos te asocies, es la plata que tenés. Entonces, si no tenés este dinero que querés, es porque estás mmm, juntándote con gente que no, que no te ayuda a crecer. Acá puede haber peleas con amigos, como decía, y que inclusive, más allá de que puedas también tener que alejarte de algunos... Parientes o hermanos o primos de ciudades cercanas. Y vas a estar repicante. Acá es como vos quieras o nada. Y mira lo que dice acá. Que hay mucha intensidad, ¿ves? Agotamiento. Como que se está mirando mucho a lo que no pudo ser, pero del pasado, no al futuro. Mira, me muero, Leo. Estrés, estrés, estrés. La cabecita es como un robot. Yo lo que te digo es que si realmente te resuena esta lectura que es posible, que pienses en que lo mejor aspecto que tenés en este momento es que entre gente de otros países, amigos nuevos, amigos nuevos de otros países y sembrar la semillita de la abundancia también, ¿no? Eh, tal vez acá es ya eh, un matrimonio que empieza una nueva etapa de manifestar abundancia, no es lo mejor que tenés aspectado por ahora a los amigos, está mejor aspectado para los matrimonios, las herencias, o familiares de otros países, o irte a vivir a otro país, ¿no?, para ser un teleo. O, no sé, adaptarlo a tu situación, ¿no? Pero siento que la gente cercana que tenés, que vos pensabas que eran tus amigos, no es lo mejor aspectado. ¿Es astrológico esto? Hoy, puntualmente, estoy hablando de astrología, ¿eh? Astrología, astrología. Así que no mires tanto al pasado porque esto es lo que está generando mucha, mucha nostalgia. Como te dije, busca horizontes lejanos en este momento. Es lo más mejor afectado que tenés, Leo. ¿eh? Yo con la astrología siempre trato de dar cuál es el punto a favor y cómo trabajar tu energía a favor en el momento. Así que bueno, es un signo que viene replicado, sinceramente, Leo. Está Lilith, ahí la luna negra. Mañana hay una luna nueva en Aries, ¿no? La luna, la luna blanca es la luna bondadosa, es como decir la madre, es lo que vos necesitas para ser más feliz. Y la luna negra es el lado oscuro de la luna, como el disco de Pink Floyd, de The Dark Side of the Moon. ¿Cuál es el lado oscuro de tu deseo, de tu necesidad? Todos tenemos a Lilith en Leo, nuestra carta astral, así que hay que mirarla bien. Bueno, como dije, hice un short ayer o antes de ayer de que Lilith estaba en Virgo, pero ahora Lilith retrocedió. Lilith, la luna negra, es el lado oscuro de tu deseo, ¿no? Por así decirlo, para que se entienda en criollo. Eh, estuvo tocando la salud hace unos días y Leo ahora es el orgullo, ¿no? Es el centro, el centro del ego. Dicen que cuando uno está mmm, pasado de ego, tiene malas relaciones, inclusive también, ¿no? Y bueno, justo hoy, como decía, eh, Nodo Norte está en conjunción a Venus, significa que entran nuevas relaciones. Acá, hasta ahora, lo que viene saliendo para los signos que hice, tiene que ver con gente lejana, ¿no? Pero bueno, todos los ascendentes, los signos, somos todos distintos. Hoy, puntualmente, como puse horóscopos de equinoccio, voy a comentar eh, qué zona de tu carta astral se abre. Se abre un portal mañana, el 21 de marzo, es un portal de seis meses para pedir deseo. Bien, hay que mirar bien bien la carta astral, ¿no? Yo hago carta astral con tránsitos planetarios y tarot, pero lecturas como de una hora, ¿no? Lecturas como la que estoy haciendo hoy porque estoy en vivo y no quiero tardar mucho en hacerlo tampoco, pero lo interesante de esto es que lo puedo hacer en privado. Son como de una hora los estudios astrológicos. Así que si a alguien le interesa, me puede buscar en Instagram, que es perla.negradorada.tarot. Bueno, puntualmente, como dije... Eh, acá se está picanteando un toque la zona de finales para Ascendente Virgo, sobre todo, ¿no? Entonces, mmm, el lado oscuro de tus miedos, el lado oscuro de tu psiquis, ¿no? El lado oscuro de tus mambos psicológicos. Así que, bueno, vamos a ver movimientos. ¿Y qué dice el tarot para Virgo, Ascendente Virgo? Bueno, dice, inspiraciones, la vela que se apaga. ¡Ay, mira. Yo venía diciendo y riéndome de esto, porque siempre digo que cuando se apaga la vela se apaga una idea o se apaga la luz directamente, ¿no? <ríe> así que eh, sinceramente eh, empiezan a pasar cosas que cortan la inspiración puede ser o se te corta la luz directamente como yo jodía que se le pasó a gente de buenos aires, ¿no? <ríe> así que bueno, dicen que la vela hay que apagarla con un aparatito, no así eh, de golpe porque por una cuestión energética sobre todo pero bueno acá puede ser que mismo virgo por momentos sienta que pierde un poco de la vitalidad por las cuestiones climáticas y todo eso no y por cuestiones psicológicas también bueno te salió entonces dice inspiraciones desconcierto bienestar suerte y protección mm, es un tema no mira fíjate cómo te resuena me mata porque a todos le está saliendo la carta de la protección todo el tiempo hay que protegerse energéticamente de los bichos, del sol, de la mala salud y de los pensamientos, ¿no? Sobre todo, que es lo que decía recién. Eh, vas a tener bienestar y suerte de todas maneras, pero siempre y cuando vos te protejas de este desconcierto. Hoy decía, eh, con respecto al pensamiento estárico, estaba mirando algo, de que en la antigüedad, no ahora, la gente más pesimista era la gente que por ahí más suerte tenía porque tenía la posibilidad de prevenir, ¿no? Entonces, al ser medio pesimista, según el pensamiento estoico, eh, eh, al pensar en negativo, cuando tenés un poco de suerte, te, te sorprende, ¿no? Así que, bueno, tiene que ver con esto, decía, bienestar, suerte y protección. Bueno, como decía, esto, ¿no? Esto es lo que está saliendo. Bienestar, suerte, pero igual hay que andar medio cubriéndose las espaldas de lo, no sé, del estrés. Mira, sale la carta del de agotamiento, ¿no? Cansancio, sentirse exhausto, exhausta. Y bueno, el creador. Para los de Virgo que son artistas o que trabajan, digamos, con respecto a su energía creativa, porque acá dicen que espiritualmente la energía creativa es energía sexual también, ¿no? Y bueno... Hay gente que canaliza de cierta manera, adaptar a tu situación. Pero siento como que vas a tomar... Eh, ay, no sé, porque acá, por un lado, es romper el muro, las barreras de algo que ya no te gusta, que te estresa mucho, o simplemente venís muy estresado. A ver, pasan dos cosas. Porque si vos querías avanzar en un tema y no avanzaba, va a empezar a avanzar. Siendo que vos, eh, digamos, te concentres más, no tanto en tus pensamientos, sino que en tu energía creativa, ¿no? claramente. Eh, no sé, ahí puede aparecer una figura masculina también, de signos de fuego, que puede ser Sagitario, Leo o Arias, inclusive, ¿no? Acá es irse de aventura, salir más al mundo para terminar con un ciclo de cansancio y agotamiento. Siento que ves, te vas a arriesgar y a, a confiar en algo, simplemente, en este caso, este, bueno vas a tener bienestar suerte, pero como te digo, protegiéndote, sobre todo tus pensamientos, del estrés. Eh, y bueno es un periodo para arrancar cosas nuevas como decía con la luna en aries lo que vos te propongas no sé dejar de tener este trabajo que te cansa o te estresa de acá a seis meses eh, pedí los deseos para que se manifiesten ¿no? este y no sé algunos viste se casan vas a arriesgarte a confiar en no sé en encontrar tu bienestar confiando un poco más sinceramente es lo que siento así que bueno excelente energía excelente energía pero obviamente protegiéndose. Esto es, como dije, pensamientos o energéticamente. Los que creen en las energías también, ¿no? Ok. Bueno, mientras termino de abrir la carta, como dije, yo soy más bien astróloga. Mi escuela es de la astrología, así que te puedo hacer una carta astral con tránsitos planetarios puntualmente para ver todos los detalles. Ahora sí si en vivo lo miro así a ojo, rapidito, ¿no? Eh... Pero te hago carta astral, tránsitos planetarios y tarot. Hago como cuatro lecturas de tarot en un combo. Y bueno, próximamente voy a poner un WhatsApp. Por ahora es por Instagram, que es perla.negradorada.tarot. Bueno, la luna nueva en Aries, como dije, abre un portal de seis meses. Que para ascendente libra, como se da en el grado cero, esto puede ser en tu casa seis o en tu casa siete. Hay que ver bien tu carta astral, ¿no? Justo en esta que yo abrí, cae en la casa 6, de salud. Así que es una etapa de seis meses para arrancar nuevas rutinas diarias, cuidar tu salud. no Pero bueno, para otros ascendente Libra cae en la casa 7. Es en el grado cero la luna nueva. Es justo en el equinoccio Es eh, un evento astrológico único. Bueno, entonces, para Libra, ascendente Libra, es en la zona de salud. Rutinas diarias, inclusive un nuevo trabajo. ¿no? E ir al gimnasio, no sé, una nueva dieta. Pero para otros es en casa 7. Manifestar, no sé, una pareja, o un nuevo socio, o un proyecto con un socio, ¿no? Bueno, cuidado Libra, eh, ascendente Libra, con gente de otros países, porque las peleitas, el punto de conflicto puede estar acá. Y lo mismo que si ya estás casado o casada, eh, eh, puede haber mm, dolorcito por algún engaño o alguna cosa así. Lo malo se agranda y lo bueno se agranda con respecto a tus socios y parejas. ¿eh? Y es un excelente momento también con socio-pareja para salir a comer, disfrutar de los placeres de la vida y todo eso. Porque está Venus en Tauro, ¿eh? Bueno, Libra, mira, tenemos. La carta de suerte, éxito, prudencia, pasiones y nostalgia, mira Suerte. El barril del chavo. Suerte. Éxito. Prudencia pasiones y nostalgia. ¿Ves? Es que hay una lucha entre lo que te apasiona a vos o a tu pareja, porque puede ser que estés con alguien que sea muy distinto o distinta a vos y haya peleas por esto, porque tengan pasiones diferentes. Hay que tener cuidado. De todas maneras, viene saliendo todo el tiempo que vas a tener suerte y éxito, siempre y cuando, hasta ahora casi todos los signos les salió suerte y éxito juntos. Bueno, vamos a tener su suerte, éxito. <risa> Pero bueno, para Libra puntualmente dice que más allá de esto, que la suerte te puede estar acompañando a vos también, que vayas despacio, ¿no? Porque tal vez es un ciclo de terminar con... No sé, de sacar de tu vida a una ex pareja. Puede ser que te apasionaba antes, que ya no. Puede ser un periodo de tristeza también por alguna pareja que hayas perdido. Pero por otro lado también es que vas a salir despacito de esta nostalgia, ¿no? Porque, Quirón, el sanador herido está cayendo para Libra en la casa 7 entonces si tuviste una pareja y te separaste este dolorcito puede estar eh, reviviendo ¿no? es lo que sale acá, pasiones y nostalgia después tenemos participación ¿ves? para los que están solos o solas puede ser que decidan ya juntarse estar en pareja o formalizar ¿no? sin embargo sale una ruptura acá Sí, siento que es más eh, tomar una decisión por amor propio también porque ves, hay participación, está eh, integrar entre diferentes energías. No sé si se ve porque está el sol ahí. Justamente, mira toda la energía de sol que sale en la. Bueno, dice, integración. Tenemos este rayito de luz que está entrando por la ventana. ¿Qué gráfico es el tarot? Me muero, yo me muero. Agarra todas las energías de lo que pasa cerca siempre. Mira toda la energía de calidez y de sol que hay, ¿no? Para, bueno, igual para Libra puntualmente o para cualquiera que esté conectado en este momento, es esa integración entre diferentes personas de diferentes ideologías, puede ser, viste que acá decía que eh, tienes que tener prudencia con las pasiones y la nostalgia, o sea, acá sí puede haber diferencia con personas o con tu socio o pareja por ideales, eh, querer integrarte con, esto puede ser, no sé, si tenés alguna sociedad, ¿no? puntualmente, un negocio o con alguien, porque dice que hay diferencias y todo, como que se corta y arrancas otro nuevo camino, inclusive, mira Acá es disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, de las cosas buenas que te ofrece la vida y puede venir hasta inclusive un viajecito. Esto puede ser un viaje, un alejamiento, un viaje a la montaña, a, un viaje al sol a, o el sol que entra por mi ventana. No, en serio. Bueno, dice suerte, éxito, prudencia, pasiones y nostalgia. Anda despacito, más allá de que vas a tener suerte y éxito en lo que vos quieras es despacito acá es no pidas que pasen grandes cosas porque sinceramente para todos la energía con los planetas en tauro sobre todo si te interesa el tema de la pareja o los socios porque este es el tema que se está tocando por ascendente Libra sobre todo no este es el tema puntual si estás solo eh, puede ya venir alguien pero viste no exigiendo demasiado y si estás con alguien ya este compromiso puede ser que se pueda llevar a cortar, sinceramente. Pero vas a tener suerte con lo que vos quieras lograr. O sea, para el lado que vos quieras ir, creo que ya se hace un corte radical para ir, aunque sea pasito a pasito acercándote un poco a la meta. Más allá que esto duela un poco, eh, creo que es lo mejor aspectado que tiene, por lo menos, este ascendente, ¿no? Así que, bueno, esa es la energía disponible. Bueno, ahí puede abrir una carta astral de ascendente escorpio. Me quedó el ascendente reabajo. Así que lo voy a acomodar un poquito. Hoy lo que estoy haciendo es horóscopos de equinoccio. Así que hay que ver bien, si sos de Escorpio, suponete, o viste tu signo, tenés que mirar bien tu ascendente. Porque, como digo siempre, el signo es una cosa, por suerte, no todos lo del mismo signo somos iguales, pero lo que hace la diferencia es el ascendente. Es tu signo lunar y tu signo de Venus, ¿no? Así que, hoy voy a hablar de esto que como decía hoy, el equinoccio del 21 de marzo se da mañana el año nuevo astrológico con una luna nueva en Aries, luna nueva en Aries, en el grado cero, así que no va a ser lo mismo tampoco para los... suponete que hay 200 personas de escorpio ascendente de Aries, suponete, no es igual para todos porque por suerte, por eso somos distintos, según la hora es puntualmente donde se da, ¿no? Como dije, si te gustan mis mensajes y te sirven, ves siempre mis lecturas, puedes colaborar conmigo si no te más a preguntar nada, ¿no? Cumplo dos años subiendo videos mañana, 21 de marzo. ¡Dos años! Ojalá algún día pueda vivir de esto, ¿no? Bueno, mi alias es cuervo.sirvo.mp, también tengo cafecito, también tengo Paypal, también tengo el super chat acá disponible eh, para que me mandes tu regalito. Y tenemos un guía espiritual. Mira, soy tu guía espiritual, me merezco un regalito, ¿no? Mira este ángel, ¿cómo está? dando guía, claramente, ¿no? Guiando a la gente acá. Bueno, ojalá sea <risa> se ha se ha Es que sí, no, no se dan una idea de lo difícil que es ganar plata con YouTube siendo argentino. Tan argentina que duele. Bueno, voy a mezclar un poquito entonces y voy a continuar con Scorpio. Ya hoy hago horóscopos así tipo astrológicos, ¿no? Recomiendo mirar los anteriores, que es solo tarot. Siempre voy cambiando yo. Bueno, Scorpio, recontraeclipsado, como siempre digo. Eh, todo el año pasado estuviste siendo eclipsado en 2022 y vas a estar eh, teniendo un último eclipse ahora, en abril-mayo, ¿no? Está siendo eclipsado Tauro y Scorpio, que son los polos, así, ¿no? Bueno, entonces Escorpio por suerte, ya se terminan, ¿no? Según este, este Scorpiano o Escorpiana que puse acá, que es X, no lo conozco, eh, el eclipse ya pasó. Pero bueno... ¿Qué significa el nodo sur, el, arriba de tu sol, por ejemplo, ¿no? o de tu mercurio? Salen cosas de tu vida, obligatoriamente, no es que ay, tengo ganas de que esto no esté más en mi vida, no, no, no, es obligado, o sea, acá te pasan cosas karmáticas, o sea, acá es, salen cosas de tu vida de trepo, o sea, obligado, con traumas, con de todo, ¿no? Como es Scorpio, que Scorpio... Es el signo de la transmutación radical, fuerte, ¿no? Eh, en el tarot, eh, la carta de Escorpio es la muerte. Así que corta de raíz acá, ¿no? nada de jueguitos, digamos, ¿no? Así que, bueno, la luna nueva en Aries, para ascendente Escorpio, en esta carta astral, hay que ver bien la tuya, cae en la casa 6, un nuevo inicio a 6 meses, proponételo, de nuevas dietas, de cuidar tu salud, de un nuevo trabajo. Esto tiene que ver con todos los días vos qué haces, este, y aparte de eso, como siempre cuento hace mil años que vengo contando Quirón, el sanador herido que estuvo siendo tocado ahora, hace unos días va a, va a seguir siendo tocado porque todavía ni el Sol ni Mercurio pasó por ahí arriba hasta ahora pasó Venus eh, y Júpiter nada más pero Quirón, el sanador herido es un asteroide que se mueve muy lento entonces, esto es si tenés problemas de salud, cuidado porque puede haber problemas con esto si tenés traumas con respecto a tu trabajo puede haber problemas con esto con respecto a tu salud no esto es lo mejor aspectado que puedes hacer es decretarte a vos mismo o a vos misma que vas a arrancar la dieta que vas a arrancar el gimnasio que vas a empezar a cuidar tu salud y hoy como decía este portal también tiene una conjunción del nodo norte Ay, ¡Ah! a todos les sale esta carta de la suerte Qué bueno suerte el barril del chavo está saliendo para todos los signos de esto es que hoy como hablo de astrología eh, lo que comento es dónde puedes llegar a, a manifestar lo positivo, ¿no? eso es lo bueno de la astrología. La conjunción del Nodo Norte con Venus puede entrar gente, mujeres sobre todo, acá si estás solo o sola, una nueva pareja. De acá seis meses, no mañana, ¿no? desconfíen de lo que se da rápido. Es una nueva pareja, ya es si estás de novia juntarte, ¿no? No, no es el enamoramiento. Acá ya es un par, un par tangible. ¿no? Si estás casado o juntado, ya es una nueva etapa con tu pareja también diferente, porque acá también, si hubo tradiciones, esto se está tocando, ¿no? Pero bueno, lo mejor aspecto que tiene este escorpio es, eh, no sé, salir a comer con su pareja. Ah, todo lo que tenga que ver con su pareja, sinceramente, ¿no? O buscarla. O, bueno, si no te interesa para nada, es un socio comercial también, puede ser. Y cuidado acá con las eh, mujeres enemigas ocultas inclusive, ¿no? La Casa 7 no solo es de parejas y de socios, sino que también es de enemigos ocultos que vos conoces. Es el otro, puntualmente, el otro, quien vos tenés enfrente, digamos, ¿no? Bueno, y como decía, mucho nervio o mucha actividad sexual o inclusive problemas con estas cuestiones. También puede haber amigos o amigas medios picantes o traiciones con amigos. Esto es astrológico, pero como dije, lo mejor aspectado que tenés en este momento, vamos a pensar en positivo, es una nueva etapa, unas nuevas rutinas con respecto a tu salud y ponerle amor a tu socio, pareja y todo eso. Tenemos que decía, suerte, lucha, secretos, amistad y destino. ¿Viste? Te dije, Lilith en Leo, para ascendente escorpio, cae en la zona de amigos. Así que acá puede haber traiciones con, no sé. Con, por no sé. Mujeres rebeldes, sobre todo, ¿no? Lilith, la luna negra, sinceramente, tiene que ver con esto. Entonces.. Lo digo, porque aparte, la carta me avisó y que te tenía que comentar que sale la amistad y destino. Entonces, las cosas que salen, que pasan con tus amigos, es por destinos karmáticos, es astrológico. Así que vas a tener suerte, igual si te peleaste con alguien o pasa alguna peleita, hay que mantenerla en secreto. Si no sabes bien qué está pasando, puede ser que estés, eh, que sea un periodo de peleas en secreto, con algunos amigos o amigas, dice acá. Y bueno, ¿viste que sale la carta de compromiso como te decía? Qué loco, cómo el tarot va tomando las energías de lo que vengo hablando, inclusive. Increíble. Bueno, si estabas añorando mucho una pareja o pensando mucho en una pareja o todos son felices menos vos, no sé qué, acá puede haber un compromiso. Pero fíjate si este compromiso te sirve o por qué carajo es, ¿no? Porque hay gente que se compromete con algunas personas y no sabe bien por qué. Porque todos lo hacen, como pasa acá en el interior, ¿no? ¿Realmente lo deseas? ¿Te sirve? O sea, ¿realmente te hace bien? digamos. Bueno, acá hace falta más valentía, ¿no? Inclusive para, eh, ya sea, si tenés un vínculo para mantener un poco tu individualidad, que dicen que es lo más saludable, o inclusive si te estás asociándote con algún amigo o amiga, ¿eh? esto acá puede haber peleita, sinceramente, ¿no? ¿no? Hace falta más valentía para arriesgarte a hacer algo nuevo. Todo el tiempo las cartas acá hablan de que eh, te estás arriesgando tal vez a un proyecto creativo con amigos, puede ser también. Hace falta valentía para salir de la monotonía o de esta nostalgia que podés haber tenido por algunas peleas anteriores con ciertos amigos. No sé por qué es la sensación que me da. Es astrológico, como te dije, pero necesitas sacar un poquito más de fuerza para arrancar eh, una nueva etapa con nuevos socios o nuevas parejas. Así que, bueno, energías disponibles, obviamente, ¿no? ¿Cuánta Aries acá? Casa 5, mira Bueno, como siempre digo, recomiendo mirar el ascendente porque en este caso, hoy puntualmente, si sos de Sagitario, suponete, o sos del signo que seas, es muy importante ver el, el ascendente hoy. Hoy hablo de astrología. Bueno, para Sagitario entonces, la luna nueva en Aries, el equinoccio este, se abre este portal de seis meses para manifestar algo de acá seis meses dentro de un proyecto creativo. Una etapa nueva con hijos, hay que ver, porque a algunos le cae en la casa 4, hay que mirar bien la carta astral. Yo sé si que en esta hago una, pero no en vivo, por privado. Perla, punta negra, dorada, punta Tarot. Bueno, para este sagitariano sagitariana cae en la casa 5, ¿no? Relativamente. Nueva etapa con in... hijos, con proyectos creativos que a veces son como un hijo, con romance, que no es pareja, es el enamoramiento, ¿no? De acá a seis meses eh, se puede manifestar, si, vos, si te interesa, hay gente que no le interesa el amor para nada, le interesa ganar dinero, que Ascendente Sagitario tiene Plutón en casa 2, así que hay una transformación radical con los recursos también, ¿no? Bueno, acá está muy aspectado para, como te digo, nuevas rutinas de cuidar tu salud, inclusive se están tocando los temas del romance, ¿no? Bueno, Sagí, Ascendente Sagi tenemos por destino el relojito acá, <risa> prudencia amor viste que te dije wow me muero ¿Cómo las cartas agarran las de energía de lo que vengo comentando se ve algo el canario simboliza el amor acá dice destino prudencia amor alegría y constancia Ves, si estás medio enamorado o enamorada de alguien vas a tener una alegría con esto pero bueno como siempre digo a todo hay que trabajar acá sobre todo la, eh, el romance no estimular esta etapa. Excelente. Si venías sufriendo por amor, sigue estando Quirón ahí, ¿eh? metiéndote el dedo en la llaga de alguna persona que te enamoraste antes, o problemas con los hijos, inclusive, ¿no? Lo bueno que haya estado pasando con estos temas se agranda y también arranca una etapa para empezar algo nuevo con respecto a estos temas. Así que te lo leo de nuevo. Dice, destino, prudencia, amor, alegría y... Constancia, hay que ser constante. Todos los días vos qué haces para, no sé, conocer a alguien nuevo, suponete. Todos los días vos qué haces para dejar de sufrir por amor. Perder el miedo, sufrir por amor, ¿no? Bueno, te leo esta que había salido hoy, que creo que tiene que ver con este mensaje, ¿no? Que dice que, que el perro es amor incondicional, te entrega el poder de amarte plenamente, de aceptarte y de amarte. Y dice que no necesitas no de nada ni nadie. Eh, bueno y que conectes con tu corazón, esta es una etapa para abrir tu corazón nuevamente Sagi, ascendente Sajito, sobre todo y soltar el miedo a sufrir por amor, dice creo que tiene que ver con ese perrito mira, paso a paso se van a ir dando las cosas eh, sinceramente acá ya hay un corte, un cambio radical con respecto a algo eh, y un nuevo inicio como te decía que te va a traer más plenitud, mira falta una pieza más ¿no? para terminar de hacer este inicio, como te dije el ciclo este de apertura es de acá a seis meses seis meses tenés para manifestar este miedo a sufrir por amor esta alegría por amor mirá, no me deja mentir la carta amor y alegría dice ves así que excelente sagitario hoy astrología puntualmente para que veas si vos ya venías separándote de algo no alguien te rompió el corazón suponete o tenías un proyecto creativo o algo con tus hijos. Por ahí de repente tuviste hijos y no te lo esperabas, suponete, ¿no? Bueno, este cambio es radical. Ahora es la etapa de manifestar a seis meses una nueva etapa, como te dije. Hijos, proyecto creativo y de quién te enamoras. Así que... Éxito con todo esto. A Sagitario no me salió la carta de la suerte, ¿vale? <risa> bueno, este ascendente capricornio... Aries, le cae en la casa 4. ¡Ay, Dios! Bueno, para Capri... ascendente Capricornio, sobre todo. Ascendente Capricornio. Pero el ascendente es donde termina de repercutir. O sea, en este caso repercute, no sé, que me afecta al trabajo, suponete, ¿no? Porque con el calor se me ha complicado muchas veces trabajar, suponete, ¿no? Depende de tu ascendente es donde te termina de afectar. Para ascendente Capricornio, sobre todo, si sos ascendente, acá, como te dije, problemas en la casa o en la casa que alquilas o con tu árbol genealógico, o con tu familia, ¿no? Pero bueno, esta etapa de seis meses es para empezar una nueva etapa renovada, ya sea si te querés mudar, ya sea si querés formar tu propia familia. Capricornio solitario, ya por naturaleza, así que... Casi todos los capricornianos, no conozco un capricorniano o ascendente capricornio que no haya tenido problemas con los padres o la infancia o algo así. Picantes, no digo boludeces, cosas graves. Tocado, pero a la vez también es una etapa nueva nueva una nueva etapa puede ser una nueva casa de acá seis meses una mudanza de acá seis meses puede ser inclusive no sé hacer terapia desde tu casa dar terapia desde tu casa hay muchas cartas de la vuelta bueno este porque es lo que decía que las peleitas se están dando en este ámbito y no es de lo más lindo ni gracioso sinceramente dice las la luchas después dice aclaraciones amor Suspiros y reflexiones, ¿ves? Puede ser que si estabas ya conviviendo con alguien, haya cortecitos. Este. Y estés seriamente replanteándote este corte. Pero esto es para arrancar una nueva etapa más placentera, como te digo, ¿no? Bueno, Ascendente Capricornio también está muy bien aspectado para que entre un nuevo amor a tu vida, como digo, siempre. Un nuevo amor puede ser inclusive un hijo, ¿no? Esto puede ser un nuevo proyecto creativo. Esto obviamente tiene que fluir. Por destino, eh, la gente es como si fuese gastrológicamente por destino, estás perdiendo amigos para enfocarte más en, en el amor verdadero. Esto no es estar en pareja, irse a vivir. Esas cosas no. Esto es el corazón en sí, ¿no? A tu corazón de verdad. A, a lo que a tu sentimiento. No es, ay, me quiero ir a juntar con esta persona que ni la conozco. No. Esto es lo que te hace bien de corazón, Capricornio. Lo que te hace bien es tu corazón de verdad. Ya te dije, proyectos creativos, un nuevo amor, inclusive una nueva casa, ¿no? Ya darte cuenta que sos vos tu propia familia, no necesitas a estos parientes tóxicos. viene saliendo todo el tiempo, o sea, yo lo digo, por eso tengo mi canal, ¿no? Este, y ya arrancar una etapa tuya, ¿no? Estás reflexionando seriamente en hacer un corte y en enfocarte en el amor. Más que nada, porque sale el canario acá en el medio, ¿no? La carta del amor. Y bueno, ¿viste? Sale acá el corte. Tomar otros caminos, la introspección inclusive y escuchar a tu voz interior. Acá puede haber peleas o empezar a luchar por lo que realmente vos querés, pero siento que hay una especie de alejamiento, ¿no? Alejamiento, es tomar otros caminos. Te recomiendo los horarios diurnos y acá arriesgarte más allá de esto, a escuchar a tu corazón y a luchar para tomar este nuevo rumbo que vos quieras tomar. Así que la apertura es para mudarte o para tu otra casa, una casa nueva, o mismo, como te digo, para mí pasa por un corte puntualmente. Esta lectura, ¿no? Puntual. La Nueva Aries abre un periodo de seis meses dentro de lo que es. Cursos cortos, eh, conocimientos, comunicaciones. Por ahí es arrancar canto, por ahí es arrancar, no sé, una nueva etapa con hermanos. Puede haber dolores con hermanos, todo esto está siendo manoseado. Inclusive, ascendente acuario también, eh, de acá un año más o menos. Ah, no, ya está cerrando esto de la casa. Bueno, también les afectan el tema de las mudanzas. Lo único que sí hay que tener cuidado con el corazoncito, porque esto puede traer problemas ¿no? con el amor. Astrológicamente, esta apertura de a seis meses es nueva etapa con hermanos, como dije, eh, con respecto a tus conocimientos, cursos, eh, viajes, pero a ciudades cercanas, no otros países, ciudades cercanas este, y sanar eh, problemas con hermanos puede ser. Y cuidado, porque si tenés problemas por hermanos también se puede agrandar, ¿no? Estos temas. A ver, Acuario dice: pasiones, aclaraciones, enmiendas, secretos y empresas. ¿Ves? Se abre una nueva puerta que tenga que ver con tus conocimientos, pero trabajar de algo que vos ya conoces, ¿no? Sí. Las peleitas pueden darse dentro de lo que sería eh, enamoramiento de quién vos estás enamorado, porque querer forzar la situación impide que esto fluya. De todas maneras hay una nueva etapa. Ah, para algunos ascendente Acuario es hacer artes marciales, literal, ¿no? Una nueva etapa de entrenamiento. Fight no es siempre pelea, a veces es luchar por tus ideales, por cuidar tu salud, ¿no? Y tenemos eh, Sinceramente hay como una sensación de soledad, no es el mejor de los momentos para el enamoramiento Es el mejor de los momentos para cambiar tu modo de pensar De acá a seis meses tu mente tiene que cambiar Y como te digo, para manifestar inclusive más adelante eh, lo que serían todos tus propios recursos Se si viene una nueva etapa igual vas a tener que pelear con esto literal puede ser esto entrenar no sé qué pero también tiene que ver con eh, un nuevo trabajo así que bueno piscis no sé si cómo venís si te hiciste limpiezas energéticas o qué <risa> es uno de los signos más picanteados juro hay que ver bien las otras lecturas no bueno tenemos una nueva etapa dentro de tus recursos de acá a seis meses prende velas hace un listado de 10 deseos desde el 21 de marzo hasta el 21 de septiembre, una nueva etapa de tus recursos. ¿Cómo te ganas la plata? ¿Qué tenés vos para dar? No que vos tengas que recibir todo el tiempo. Vos que das para que después puedas recibir, ¿no? Acá puede estar siendo herido lo que vos tenés para ofrecer tus propios recursos. Puede haber pérdida de recursos también. Mira, justo hoy tenemos luna en Pisces. Oh, hay mucha energía de introspección también, ¿no? Mañana recién va a estar la luna en Aries. 21 de marzo. Bueno, tenemos fantasía, sabiduría, suerte, engaños, aclaraciones. Las peleitas para Ascendente Pisces se vienen dando dentro de su casa 4. Casa, hogar, familia. Energía muy agarrida acá con familiares. Eh, acá también es muy importante el tema de las conversaciones. Hablar con amor porque Venus en Tauro cae en casa 3. Pensar con amor. Este, está muy bien afectado para nuevos cursos, todo lo que sea ciudades cercanas. Como siempre digo, algunos pisianos eh, son fan de viajar porque están afectados por Júpiter. Júpiter estuvo tocando el sanador herido. Así que si vos querés tener mucha riqueza, duele esto, ¿no? Eh, querer tener más de lo que uno quiere eh, tiene realmente. Eh, los recursos, ¿qué recursos tenés? Esto es lo que más está doliendo, ¿no? ¿Y qué iba a decir? Que las peleitas venían dentro de hogar, casa, familia. Hay acción acá, ¿viste? Varias mudanzas puede haber también por peleas. Bueno, cuidado con tu salud también, porque Lilith en Leo trae... Cuidado con esto, sinceramente. Rutinas diarias, todos los días que haces, te envenenas como una bicha. No, en serio, fuera de joder. Eh, Bueno, como dije, de acá seis meses, entonces, nueva etapa de recursos. que tenés vos para ofrecer? ...que tenés vos para dar, esto es importantísimo. Y mira justo hoy, para solamente Pisces está la mala suerte de arriba, así que Pisces por eso era. <risas> tu modo de brillar es medio oculto, ¿viste? Está aspectado para que los recursos duelan un poquito. Bueno, lo mejor, mejor, mejor aspectado, Venus en Tauro ahora, estos meses, este mes, puntualmente... Eh, nuevos cursos, viajes cortos ciudades cercanas, eh, ponerle amor a las relaciones con eh, hermanos también, vecinos todo eso y bueno, salió fantasía, sabiduría suerte, engaños y aclaraciones ¿ves? sí la suerte se corta un poquito, pero porque los planetas están ahí metiendo el dedo en la llaga en la casa 2, después te recomiendo averiguar, casa 2 en Aries para ascendente piscis sobre todo y tenemos, ir despacito Acá hay una energía de Tauro, Virgo, Capricornio que va a tomar otros caminos. Y hay que tener paciencia con esto. También las peleas pueden ser con esto. Este vínculo se va a terminar cortando tarde o temprano. Hay un cambio radical acá con esto, sinceramente, ¿no? Alejamiento. Y cuidado con entregar todo a, a tu suerte porque no es tan cierto esto. ¿Dónde está Saturno? Saturno, por pues ascendente Pisces, te va a meter. mano dura y hay que tener mucho cuidado con la sobreexigencia también bueno y por último otra vez en la carta que salió la última vez está siendo menos valiente de lo que necesitas ser así que bueno esto fue todo por hoy como dije eh, es una lectura que tiene un poco bastante de astrología recomiendo mirar si sos del signo que mires tu ascendente y ya me voy porque tengo cosas que hacer y ya la luz del sol en los ojos tampoco me gusta mucho <risa> bueno estas son energías disponibles, manden regalitos porque cumplo dos años haciendo videos acá en YouTube, cafecito, mercado pago y todo eso que dije. Bueno, mando un abracito. adiós.